Grandes deportistas de la historia rodean desde ahora las instalaciones de la Universidad Politécnica de Valencia. Edurne Pasabán, Teresa Perales o Alexia Putellas, entre otras, forman parte de un circuito de 4 kilómetros por el exterior del campus de Vera en una apuesta por reconocer los grandes nombres del deporte femenino. Sí, convergen bueno, dos prioridades absolutas de, de la Universidad Politécnica, que son por una parte alcanzar la igualdad efectiva de las mujeres con los hombres, como no podía ser de otra manera, y la promoción del deporte. Y además en una situación que sabemos, y además especialmente en las mujeres, cómo había decaído la práctica Deportiva, porque la, bueno, la pandemia tenía un efecto demoledor, veníamos también de una situación que no era buena, y la verdad es que es una alegría ver cómo estamos recuperando la actividad rápidamente. De esta manera, este recorrido, que de manera informal ya se estaba realizando por muchas personas diariamente, pasa a homenajear cada medio kilómetro a algunas de las grandes deportistas de la historia y fomentar la práctica del deporte al aire libre, una práctica que ha llegado para quedarse. Y es que aprovechando la buena climatología de Valencia, la UPV ha presentado también los Cubos UPV, un espacio para la práctica de deporte al aire libre ubicado en la pista de atletismo y dotado de todo el mundo ...material necesario para la práctica de deportes de fuerza resistencia. Y luego, como tenemos aquí a espaldas, pues también algo que el, que el equipo rectoral... ...llevaba desde el principio en su, en su programa, que era sacar el deporte al exterior... Primero vino un poco motivado, como decimos, por el tema de la pandemia, la apertura de las instalaciones deportivas fue complicada precisamente por ser eh, lugares cerrados y entonces vas encajando un poco las piezas del puzzle y bueno, pues el circuito, esto otros proyectos que tenemos para dinamizar también toda la instalación de la pista de atletismo y volverle a dar el un poco eh, el uso que se merece una, una instalación de estas características, pues va todo en esa en esa idea de fomento del deporte al aire libre.